Ateísmo, ¿no? Esto bueno, es como ser ateo. Dice, hay un 99999 de ateísmo. Ahora, existe la baja improbabilidad de algo inconcebible que yo no pueda entender y que lo mismo no va a suceder nunca, eh, bueno, que seguramente no suceda nunca, pero de que, hola, soy Dios, me cago en la puta, coño. Y al final existe y me tira por tierra toda mi idea ¿por qué coño no has hecho nada? ni nada de aquí es mágico ni nada de lo que viene en la Biblia ha creado constancia ni has vuelto a venir ni has dejado un puto Mesías con poderes ni has dejado una puta cosa inconcebible científicamente digamos Dios científicamente esto incumple todas las leyes ¿por qué coño no has dejado ninguna prueba? ¿en serio creías que un puto libro escrito por un montón de gilipollas hace dos mil años iba a ser un motivo de peso para una sociedad posterior desarrollada que dijeron hay un libro escrito por unos imbéciles y replicados de los que apenas queda hay unos textos a poco creías que con eso íbamos a creer en, en ti y que tú has creado la puta tierra, y todo, todo. tú creías eso, ¿no? O sea, qué clase de dios de mierda eres. Y esta puta estafa 31 años viviendo sin creer en Dios, porque no has dejado ni una puta prueba, has hecho que todo sea tristemente científico, sin nada que pueda desverar que tú existiese. Es que eres gilipollas, es que eres gilipollas, me cago en Dios, coño, me cago en ti, ¿Es que eres tonto, coño. O sea, es para cagarse en Dios. Si eso pasase, Dios me, la puta, ahora, bueno, estás aquí, existe, ¿y por qué coño has hecho esto así, pues por una bromita, a ver a ver quiénes creen y a ver quiénes no Porque claro, he dejado un libro hace dos mil años Era eh, pues, un juego, era una simulación Como las que tú haces Ah, o sea, tú también hacías simulaciones Bueno, pero lo mismo ya me caes un poco mejor No, los no huevo, jugando con mi vida, es que eres un cabrón Coño, haciendo simulaciones con la gente para ver A ver, en plan, bueno, voy a dejar un mundo estrictamente legal, real, científico Que sea imposible decir nada Ahora, voy a dejar la leve duda de 2000 años antes, ahí dejarles un puto libro escrito por mongolos y, y a ver si empiezan a creer, a ver si son tan tontos de, de creer en base a un libro o son tan listos de decir un libro no demuestra nada. O sea o Dios nos estaba poniendo a prueba de, si creemos en él, somos gilipollas y si no creemos en él, somos listos, pero viven en una puta falsedad. qué que es el hijo de puta, ¿no? O sea, es un Dios hijo de puta, no es un Dios hijo de puta. Entonces, bueno, no sé ni a qué coño venía esta puta mierda, pero me cago en Dios. Ah! <sighs>